Bueno, ahora esta es la última parte ya de la capacitación profesional. Va a estar a cargo de la doctora Celeste Romero. Eh, es eh, médica diplomada de honor en la Universidad de Buenos Aires, especialista en psiquiatría, homeópata unicista, coordinadora de asistencia e investigación médica del Centro de Estudio de la Cultura Cannábica, egresada del posgrado de endocannabinología y terapéutica canábica en la Universidad de La Plata secretaria académica del posgrado de endocannabinología y terapéutica canábica también de la Universidad de La Plata en el 2018 y asesora médica de la revista THC. Ahí las dejo con Celeste. Hola, buenas, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría enorme para mí estar acá hoy, este, volver a Bahía y ver todo el trabajo que están haciendo, la verdad es muy, muy inspirador. Eh, ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Dos horas? okay. Bueno, están preparados porque va, va a ser bastante. Eh, el tema es así. Esta presentación que es sobre cannabis y salud mental. Cannabis y salud mental es algo muy, muy grande. ¿no? Es como hay un montón de aristas eh, que es imposible cubrirlas todas en una sola charla porque se van a ir con la cabeza así y, y no, no es la idea. La idea es que puedan irse con ideas más concretas. Eh, pero hay algunas algunas filminas que probablemente las voy a pasar rápido por una cuestión de tiempo eh, pero la la presentación va a estar a disposición queda en la organización así que entiendo que ustedes tienen los contactos de las personas que se inscribieron así que queda a disposición para que después puedan tomar el material que quizás yo pase rápido o quieran si quieren rever algo y demás eh, bueno, entonces, cannabis y salud mental, qué tema, ¿no? Eh, en principio me gusta empezar por esta cuestión de que la formación médica en materia de, de cannabis no es, no es suficiente me ven acá a mí, yo soy una médica joven, me recibí hace 10 años, hice la totalidad de mi carrera en el siglo XXI en la Universidad de Buenos Aires y la realidad es que nunca nadie me habló de sistema endocannabinoide, la primera vez que leí la palabra nandamida fue en el año 2012 en una revista THC en 2012 ya casi era psiquiatra, o sea, y dentro de toda la formación de grado y de posgrado, nunca nadie me había hablado de qué era el sistema endocannabinoide. Eso es una deuda grande que tiene que tienen la facultad de, de medicina, las facultades de medicina eh, con, con nosotros, ¿no? Es como salís de la facultad y medio que te sentís estafado, porque hay una parte del cuerpo, que una parte de la fisiología de nuestro cuerpo que colabora con el equilibrio, que nada menos que el equilibrio, ¿no? Que su correcto funcionamiento nos aporta calidad de vida y demás que no nos la enseñan, entonces es muy difícil y hay que hacer un ejercicio importante también para integrar al sistema endocannabinoide dentro de lo que ya traemos de, del bagaje teórico. ¿Acá hay, hay médicas? ¿Sí? ¿Hay? Buenísimo. ¿Qué más hay? ¿Hay psicólogas? Hablo en femenino porque somos muchas chicas. ¿Hay profesionales de la salud? Bioquímica. Bueno, bueno, no sé si a los bioquímicos les va a interesar tanto mi presentación, pero bueno, está bueno también como para, para correrse de los prejuicios eh, que muchas veces nos dan miedo, ¿no? O que muchas veces nos detienen, o, o mismo una de las dos las dos principales preguntas que me hacen las personas cuando me vienen a ver aprovechando que son que soy psiquiatra es la primera me voy a hacer adicto y la segunda doctora me voy a volver loco. Entonces, me parece que eso es por falta de información y por gran presencia de prejuicios, como les decía. Nunca nos hablaron del sistema endocannabinoide. En la formación médica hay una gran presencia de discursos prohibicionistas porque nos enseñan a ver a la marihuana como una sustancia de riesgo potencial, como un síntoma, algo a tratar... Esto de que el cannabis produce esquizofrenia, que los consumos de cannabis necesariamente tienen que ser problemáticos, que el eh, cannabis es la puerta de entrada a las drogas, son como los discursos del modelo médico hegemónico que tenemos muy metido en la cabeza, los médicos, las médicas y también la sociedad. Así que igual... Sean o no sean médicos, médicas, me encanta que estén acá y, y, y que, que podamos compartir. Cualquier duda o consulta me van levantando la mano y me encanta que participen. Eh, y después, otra cuestión que me parece que es súper importante, pero esto remil importante, vieron que eh, para estudiar medicina no hace falta ser muy culto. Entonces... Entonces, para, para recibir el título de medicina no hace falta tener mucha cultura general, ni conocer de historia, ni, ni ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces, lo que vemos es que... Los médicos no sabemos absolutamente nada de... Eh, o sea, para ser médico para ser médica no hace falta saber nada que se relacione con las sustancias desde otra perspectiva, desde una perspectiva que nos pueda hacer entender un poco más la historia de la prohibición, el porqué de las políticas de drogas. Sin embargo, en los debates siempre la palabra del doctor parece que es súper importante, ¿no? Y la verdad es que es una palabra desinformada. Entonces, me parece que está bueno aclararlo. No sé la verdad en qué materia se podría, quizás, no sé, eh, política de drogas, no sé, en medicina legal, por ejemplo. En tóxico, sí, eh, algo, algo. Eh, en psiquiatría se podría ver perfectamente también, porque tiene un impacto en la salud mental inmenso. Pero bueno, eh, entonces, la idea es trabajar estas máximas de eh, la, la prohibición, como les decía, el cannabis produce esquizofrenia, todos los consumos son problemáticos y el cannabis como puerta de entrada a las drogas. No, no, no, no. Esto de la producción de esquizofrenia es el gran caballito de batalla del prohibicionismo. No usemos marihuana porque nos volvemos locos. Las personas que consumen marihuana asesinan a su familia, salen a violar mujeres. Entonces, como eh, el cannabis como asesino de la juventud. Este, esta temática la repasa de una forma muy amena y muy linda para leer, johan Hari en el libro Tras el Grito, eh, está, está bueno, se las recomiendo muchísimo, eh, porque tiene una forma de comunicar linda, que se entiende el mensaje. Eh, entonces, esto de que el cannabis produce esquizofrenia, tiene algunas hay algunas cuestiones para entender en relación a esto, pero también tiene mucha prensa en contra, como es esto, como les decía, el gran caballo de batalla del, del prohibicionismo. Las esquizofrenias, esto lo voy a pasar rapidito, Es un, eh, cuando hablamos de esquizofrenias hablamos de un grupo de psicosis que afecta a 21 millones de personas aproximadamente en el mundo, es mucha, mucha, muy alta la incidencia eh, y que característicamente se presenta en individuos jóvenes personas desde la adolescencia hasta los 35 años, con lo cual el impacto en esas personas es muy amplio, es muy importante porque en ese momento de la vida estás decidiendo cómo va a ser tu vida en un montón de aspectos, ¿no? Es como eh, y en ese en ese momento de la vida es donde generalmente se producen los los episodios, los primeros episodios psicóticos en, o como, cuando aparece esta enfermedad. Eh, según la OMS, esto lo saqué de la página de la OMS hace poquito, eh, en todo el mundo la esquizofrenia se asocia a una discapacidad considerable y puede afectar el desempeño educativo y laboral, un poco lo que les decía de, por el momento de aparición de la enfermedad. Las personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2,5 veces más probabilidades de morir a una edad temprana que el conjunto de la población. Esto se debe por lo general a enfermedades físicas como enfermedades cardiovasculares, metabólicas e infecciosas. Los esquizofrénicos suelen sufrir estigmatización, discriminación y violación de sus derechos humanos. Si alguien conoce a alguien en la OMS, eh, me encantaría que le digan de mi parte algunas cosas. La primera es que cuando estamos hablando de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, estamos naturalizando efectos secundarios de los psicofármacos. Porque uno de los principales efectos secundarios de los antipsicóticos es que producen síndrome metabólico. Vieron que las personas que usan antipsicóticos frecuentemente aumentan muy rápido de peso. Entonces, ese aumento de peso produce también enfermedades cardiovasculares. Entonces, es que tiene que ver con la enfermedad, no tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con el tratamiento, que parece que es el único que estaría disponible. ¿no? Y esto me parece una atrocidad total, que hablen de estigmatización, discriminación y violación de derechos y que la oración empiece con los esquizofrénicos. Es como es una persona que está conviviendo con una situación. Esto de los esquizofrénicos me parece que es una, una estigmatización en sí misma. Bueno, las esquizofrenias tienen síntomas positivos, negativos, cognitivos. Los síntomas positivos, si yo les pido que cierren los ojos y piensen en una persona con diagnóstico de esquizofrenia, probablemente van a pensar en alguien escuchando voces o con una producción de ideación delirante o con alteraciones en la conducta. Esos son los síntomas positivos. Son los síntomas que aparecen en situaciones de agravación de la enfermedad, pero no es que están permanentemente. Los síntomas que están permanentemente son los síntomas que ya que es quien, quien acuña el término esquizofrenia, describe como fundamentales y que tienen que ver más con la esfera de los síntomas negativos, alteraciones en la voluntad, en el pensamiento, en las emociones. Y, y en el último tiempo se está hablando también de síntomas cognitivos que tienen que ver con alteraciones en la memoria, en las funciones ejecutivas, en la atención. La verdad es que los síntomas cognitivos no sabemos si son naturales o si son secundarios a los tratamientos que reciben estas personas. Y algo que sí sabemos es que los tratamientos antipsicóticos apuntan a contener los síntomas positivos, que como les decía, en, en, el, en la totalidad de la enfermedad son síntomas secundarios, accesorios y agravan los síntomas fundamentales de la enfermedad. Bueno, y la verdad es que la, eh, más que esquizofrenia habría que hablar de esquizofrenias porque las esquizofrenias son una gran bolsa de gatos donde no es que es A entonces B. Hay un montón de cuadros diferentes. En estos cuadros que vemos que eh, si bien los antipsicóticos son la primera línea de acción hay un tercio de los pacientes que no responde a estos tratamientos y en general el perfil del paciente que no responde antipsicóticos es eh, aquel que no, lo que, lo que nos muestra es una persona que está totalmente atravesada por los efectos secundarios, porque en general son cuadros resistentes en los que se combina más de un antipsicótico, se aumentan mucho las dosis, entonces esto, por ejemplo, el síndrome metabólico es casi una regla, porque se les dan altas dosis o de repente personas jóvenes que... Eh, tienen parkinsonismos que es como alteraciones de, de, del, del tipo de temblor o de la coordinación motora o de repente ni, ni, ni hablar de la cuestión sexual no parece como que por tener un diagnóstico en salud mental te tenés que olvidar de la posibilidad de tener sexualidad como si no fuera parte de la vida entonces como les decía hay un tercio de estos pacientes que no responde y es un tercio de 21 millones de personas en el mundo. Es un montón. Eh, y además y hay otra cuestión que es fundamental es, y es que por los efectos no deseados de la medicación eh, es muy frecuente que las personas interrumpan los tratamientos. Entonces es muy difícil lograr una buena adherencia terapéutica en estos casos. Y muchas veces, lamentablemente, se cae en acciones que son sumamente violentas, coercitivas. Eh, de repente en psiquiatría hay algo que está bastante instalado y es eh, la, la cuestión de de la de, de las, las contenciones físicas ¿no? como es una indicación médica o de repente el uso de medicación inyectable con todo lo que implica para una persona ¿no? que de repente te agarren te aten a una cama y te inyecten es muy violento entonces me parece que eh, hay detrás de, de esa máxima de, el, de la cuestión esta del cannabis produce esquizofrenia se abre todo un universo que va más allá de eso eh, que justamente tiene que ver incluso con la posibilidad de aplicación de cannabinoides para el tratamiento de esta enfermedad. Por eso es importante derribar estas máximas y estos mitos que sembró, la, que sembró la prohibición y poder ir más allá. Por eso es fundamental este tipo de encuentros. En 1995, estamos en el 2019, en 1995 se publica el primer reporte de caso donde se habla del potencial antipsicótico del cannabidiol. El cannabidiol es el famoso CBD. Y fíjense la conclusión, el resultado indica que el cannabidiol podría poseer un perfil antipsicótico atípico y sugiere que es necesario realizar más estudios clínicos. Año 1995, debería llamarnos la atención que recién ahora, en la última década, estemos trabajando más este tema. Digo en la última década porque a nosotros nos suena como súper nuevo el tema de, de los usos medicinales del cannabis, porque no, no, no tiene más de cuatro años en nuestro país este boom, eh, pero en verdad las investigaciones, como decía Carlos hoy a la mañana, vienen desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo más tiempo, e incluso en estas patologías también. Este estudio es del 2012, es un estudio en el cual lo que se hizo fue... Eh, tomar una población de personas atravesadas por, por, por cuadros de psicosis psicosis esquizofrénicas entonces se los internó durante 28 días se les hizo una limpieza de medicación y lo que hicieron fue a una parte del grupo le dieron cannabidiol puro en una dosis para mi gusto demasiado alta pero lo que querían probar era si esta molécula tenía o no efecto antipsicótico y a otra parte le dieron un antipsicótico que si bien no se usa acá en nuestro país, o sea, para usarlo hay que hacer trámites en ANMAT, se puede usar, pero, pero no está dentro de, la, de, de los medicamentos que usamos habitualmente, pero sí se usa mucho en Europa. Entonces compararon eh, cannabidiol con amisulprida, que es un antipsicótico atípico. Y fíjense los resultados. El mismo efecto antipsicótico, o sea, remisión del cuadro psicótico, eh, pero mejor perfil de efectos adversos, lo que termina siendo sumamente esperanzador, teniendo en cuenta, como les decía hace un ratito, que uno de los grandes problemas que tenemos con esta, con esta condición es la suspensión del tratamiento porque no se bancan los efectos no deseados. Y hay otra cosa que no está, no lo puse ahí, no lo, no lo escribí en el, en el slide, eh, que si sí, sí, igual cuando les pase la presentación van a poder ver el abstract más de cerca, y si no me equivoco, al final de, este, de esta presentación eh, les paso la data para quienes no saben de cómo bajar papers gratis. Eh, y, pero algo que me faltó poner fue que a las personas a las que se trató con cannabidiol y a las personas a las que no se trató con cannabidiol, a todos les midieron los niveles de endocannabinoides, de anandamida particularmente. Y lo que vieron es que las personas que resolvieron el cuadro psicótico con el antipsicótico, la misulprida, eh, no modificaban los niveles de endocannabinoides. Las que lo resolvieron usando cannabidiol, optimizaban la concentración de nandamida. O sea que hay algo ahí para seguir investigando, obviamente, sobre la, la, el papel que juega el sistema endocannabinoide en este tipo de cuadros. Como desafíos para mí a este, a este, a este paper... Eh, me parece que una de las cosas es mayor tiempo de tratamiento, porque esto es en el corto plazo. Y otra de las cosas que es importante es la cuestión del tratamiento combinado, porque... La posibilidad de usar cannabis es como, una, como, como un, una fitoterapia complementaria, me parece, ¿no? Y además, porque la verdad es que en salud mental un montón de veces usamos más de un fármaco en dosis no tan altas como para eh, estimular la cuestión de, de asociar los mecanismos de, de acción, pero bajar lo más posible los efectos no deseados. Este es otro, este es un poquito más nuevo, es de 2017. Ahora este mismo investigador, el que hizo este, eh, que es el, como les decía, el 2012, está terminando un estudio comparativo entre CBD y risperidona. Así que vamos a ver cómo le da cuando lo publique. Eh, yo no tengo muchas dudas, pero bueno. Eh, y este otro es más nuevo, es de 2017, eh, que lo que hicieron fue tomar eh, a, también una población de casi 90 personas y a la mitad le dieron un gramo de CBD al día y a la otra mitad le dieron placebo y compararon qué pasaba con uno y con otro. Eh, esto lo dieron como terapia adjunta, no lo dieron eh, como les decía antes, como monoterapia sino como lo sumaron a sus, a los tratamientos habituales y lo que vieron es que había disminución de esto de los, los síntomas positivos que eran estos que les decía los delirios las alucinaciones y demás en esquizofrenias que muchas veces resisten eh, que había mejor perfil de efectos adversos, o sea, como que, que en realidad el cannabidiol tenía un mejor perfil de efectos adversos, y lo que me parece que es súper importante es esto de que se, se notaba una mejoría en los síntomas cognitivos. Y digo que es súper importante porque si tenemos en cuenta que son personas jóvenes que están en un momento de la vida en el cual se van a decidir un montón de cosas, como por ejemplo, sostener una carrera universitaria o un trabajo... O, lo que fuere, para lo que se necesita estar más despiertos cognitivamente y la verdad que un tratamiento que no los bloquee tanto está buenísimo, ¿no? Bueno, los mecanismos íntimos no sabemos, hay un montón de hipótesis, pero la verdad es que lo que sí se sabe es que no estaría involucrado el bloqueo dopaminérgico, hay una, que es el, el mecanismo de acción habitual que tienen los antipsicóticos, hay una, una hipótesis bastante fuerte que dice que el CBD lo que haría sería inhibir una de las enzimas que degrada la anandamida, entonces eso optimizaría las, las concentraciones de anandamida y sería como una acción indirecta, no, optimizando la, la acción de los endocannabinoides. Pero bueno, la verdad es que no se sabe eh, bien cómo es este mecanismo íntimo. Lo que yo me pregunto es si el CBD en altas dosis es la mejor opción y esto lo lo digo desde un lugar de, bueno, mucha curiosidad sí, pero también lo digo desde un lugar de eh, llevar ya un tiempo acompañando casos que mejoran, incluso con estos diagnósticos, eh, que mejoran y, y mejoran increíblemente mucho, que incluso podemos bajar medicación. Algunos pacientes ya no están tomando antipsicóticos, que es un cambio enorme porque... No, no, no digo que sea el objetivo, pero sí el objetivo siempre es mejorar la calidad de vida, ¿no? Y de repente al descenso o a la suspensión de antipsicóticos le, sir, le sigue, por ejemplo, un descenso de peso inmenso. Tengo un paciente que hará, no sé, seis meses, siete meses con toda la furia que está usando un, un extracto de planta entera de genética conocida de, de, de, de como, bueno, un, un buen extracto y ya parece como si se hubiera sacado una persona de encima más o menos, o sea tiene, tuvo que renovar todo su guardarropa, pobre ¿no? en esta, en este momento que la ropa está tan cara, pero es increíble el cambio en la calidad de vida que se ve cuando se abre esta posibilidad. Y yo les decía esto, ¿no? De que realmente mis pacientes no usan CBD puro. Y, y no, no, jamás, creo que jamás en estos años vi a ninguna persona que use una dosis tan alta de CBD. Lo que usan son eh, preparados de planta entera que como tales asocian distintos principios y esta sinergia de la que hablaba de la que hablaba hoy Carlos, ¿no? Es la naturaleza, no, no es que es una molécula. Obvio, venimos de un modelo monomolecular donde todo lo queremos explicar por una, una molécula, claro, nos cuesta entender de repente algo más enmarcado en la, la fitoterapéutica, donde la asociación de componentes es súper es increíble, no porque cada vez encontramos que tiene más cosas esta planta. Pero la realidad es que lo que permite usar preparados de planta entera es bajar los efectos no deseados del CBD, que también los tiene. Y la realidad es que estas dosis, estas dosis que se describen en los estudios que les estaba mostrando, a mí me dan un poco de miedo, porque la realidad es que, por ejemplo, eh, eh, la otra vez veía un estudio de que la dosis en, en ratitas para producir hepatotoxicidad de CBD era de 2 miligramos por kilo y si eso lo traslado a una persona de más o menos 70 kilos y me da prácticamente la dosis que están usando ahora para comparar con esquizofrenias y digo ¿Por qué no? ¿Por qué esta cuestión de que las personas que tienen un diagnóstico en salud mental tengan que seguir poniendo el cuerpo a una mala calidad de vida? Es como, me parece que forma parte de este estigma de las personas con diagnóstico en salud mental, ¿no? Entonces, si podemos hacer algo más copado, ¿por qué nos vamos a conformar solo con, a, con darles altas dosis de CBD? Y la realidad es que no siempre funciona. Como les digo, yo no le di un gramo de CBD al día a nadie. No le di 800 miligramos de CBD al día a nadie. Pero sí tengo muchos pacientes que han, incluso, incluso, han viajado a Estados Unidos a buscar el aceite de Charlotte, que se vende en supermercados o allá, sea, ¿vieron? Entonces es traerlo en la valija, básicamente. Y, y que no sirven. Y de repente con un preparado de planta entera van bárbaros. Entonces, ¿por qué nos tenemos que conformar con algo que además sería carísimo de implementar, carísimo para el organismo de las personas porque tiene efectos no deseados y la realidad es que los preparados de planta entera son una maravilla. Entonces, los desafíos, primero me parece como les decía, es urgente que los, los estudios no sean solamente de CBD aislado, que sean de preparados de planta entera. La, la otra cuestión es, bueno, una persona con un diagnóstico de psicosis ¿puede usar un preparado de planta entera? ¿Es posible? La verdad es que yo en general lo que sugiero es que empiecen con genéticas lo más ricas en CBD posible y que estén preparadas de forma tal que el THC no esté descarboxilado, que esté en estado ácido. Pero sí, sí es posible. Eh, siempre, por supuesto, es fundamental, y esto independientemente del diagnóstico de la persona, indagar qué respuesta tuvieron al uso de cannabis, si es que alguna vez usaron cannabis en la vida, qué respuesta tuvieron al uso de cannabis. Eso es fundamental, porque hay personas que son sensibles al THC. Y no se trata de por qué estamos... Eh, defendiendo, militando, acompañando, informando sobre los usos terapéuticos de la planta de cannabis, no sé, esto esto no, no implica negar que hay personas que pueden responder mal, al contrario, me parece que tenemos la responsabilidad de hacerlo también, no es una panacea y es una sustancia que tiene efectos secundarios, entonces hay que estar atento porque uno de los, uno de los efectos secundarios también puede ser una agravación. Entonces, en relación a eso, tres cosas. Primero, empezar con la dosis, o sea, con la, con la mayor proporción de CBD posible, eh, como les decía, en aceites que, en los que el THC no esté descarboxilado. Segundo, siempre indagar porque, qué, eh, como, eh, eh, no, lo de indagar no, primero eso. Segundo, eh, la cuestión está de, eh, metente Marisol, ya sabes por qué. Eh, la cuestión esta de, de, lo, de los aceites con el THC no descarboxilado. Segundo, siempre empezar de a poquito, dosis bien bajitas. Y esto en general, porque siempre lo que vemos es que con cannabis menos es más. Siempre. Entonces, no hace falta empezar con cinco gotas de golpe. No, no hace falta empezar con resinas. No, después si la persona necesita eso, la evolución lo va a decir. Pero siempre está bueno esto de empezar con aceites al 1% de a poquito, ir ubicando a la dosis de a poquito y recordando que la dosis siempre es personalizada. Eso me parece que es fundamental. Y lo otro que obviamente es fundamental, con acompañamiento. Eh... Bueno, y esto de trascender las intervenciones farmacológicas como los tratamientos más válidos para atender estos casos se refiere a que si una persona necesita, aún con un diagnóstico en salud mental, si una persona necesita hacer uso de una planta, de una planta medicinal, ¿por qué no puede también cultivarla? ¿no? Y me parece que eso viene a innovar un poco los tratamientos y eso es maravilloso. Bueno. Eh, como les decía, innovar los tratamientos me parece que es fundamental en comparación con la población general, la probabilidad de que las personas con diagnóstico de esquizofrenia mueran por suicidio es nueve veces más elevada. Entonces creo que acá hace falta abrir el campo de juego, apartarse del discurso prohibicionista y entender que es una sustancia que puede tener muchas aplicaciones en esta patología. Y en relación a esto... Me gusta mucho compartir esta frase, que es de un paciente mío, con, bueno, no es mío, es una persona a quien acompaño, que tiene diagnóstico de esquizofrenia y que cuando me vino a ver la primera vez, teníamos el problema de que no quería tomar la medicación, no quería tomar ninguna medicación. Y hoy por hoy tiene su cannabis, lo cultiva, le hace súper bien. La realidad es que le hace súper bien. Y además también usa los, los psicofármacos que necesito usar, que no son muchos, pero sí son. Entonces, en relación a esto, él siempre me manda crónicas canábicas todos los meses, es artista, dibuja, pinta, es, una, es, una, es un bombón. Y me dice, me contenta y mitiga la ansiedad y frustración que me produce el uso de psicofármacos súper interesante porque por la intervención combinada no solo eh, accede a toda esta, esta cuestión que les digo que que, que trasciende los cannabinoides que tiene que ver con un quehacer también que es esto del cultivo la relación con las plantas y demás sino que también acepta usar los psicofármacos que necesita creatividad me parece que es eso no como buscar buscarle la vuelta sobre cannabis y psicosis, como sabemos, parece muchos, muchas acá, se dicen y se han dicho muchas cosas. Hay muchos estudios que hablan eh, que, y que se usan como evidencia de que la marihuana produce psicosis. Eh, hay algunos estudios que me, me, gusta, me gusta compartir, que están hechos con THC sintético, aislado, puro, o sea, sin asociación de componentes, lo que genera un mayor impacto en el organismo, porque la realidad es que cuando se usa cannabis no se usa THC puro, aislado. Y algo que me parece súper importante también es que muchos de estos estudios son después de la aplicación intravenosa de THC. Entonces, digo, no, es, es un indicador tremendo de la ciencia que no dialoga con la realidad, esto que les voy a decir lo digo en todas las charlas a las que voy. Si alguien alguna vez en la vida conoce a alguien que se inyecte marihuana, por favor al final de la presentación está mi mail, coméntenme. Porque la verdad que nunca encontré a nadie que se inyecte marihuana. No respeta el uso, no respeta la vía. Y esto, ¿no? Empeoramiento transitorio de los síntomas psicóticos, así como de las funciones cognitivas en pacientes esquizofrénicos estabilizados farmacológicamente a través de la aplicación intravenosa de THC. ¿Cómo puede ser que un comité de ética permita a personas estabilizadas farmacológicamente, que están bien, inyectarles una sustancia para ver cómo se descompensan y no nos permitan usar preparados de planta entera para ver el efecto terapéutico? Es tremendo, ¿no? Bueno, eh, este es un estudio que se hizo, se publicó en el 2015 en The Lancet. Es un estudio inglés que revisó la, la presencia de eh, psicosis en usuarios de cannabis de alta potencia entre los años 2005 y 2011. Lo que se vio es que... Había tres veces más riesgo de psicosis en consumidores con incremento por uso diario y que el 24% de los cuadros se podrían atribuir al uso de cannabis. Me queda un 76% que no. El 53% de las personas con diagnóstico de psicosis usaban cannabis de alta potencia. Cuando habla de cannabis de alta potencia está hablando de un cannabis excesivamente alto en THC. Entonces, digo, no me parece que sea, ah, bueno, y, y, y, y realmente me parece que es importante echar luz sobre esto, no es, ah, ojo con la marihuana porque produce esquizofrenia. No, se abre, detrás de ese discurso se abre todo un universo que podemos estar discutiendo todo el día sobre esto. Eh, el otro día leía en, en un libro de un, de un farmacólogo, eh, David Nutt, que es un, un neurofarmacólogo muy reconocido que trabaja en política de drogas desde hace décadas, y decía que, para impedir un brote psicótico asociado a cannabis, había que prohibirle a, para, para un brote, eh, impedir un brote, eh, había que prohibirle a cinco mil mujeres que alguna vez entren en contacto con la sustancia o a siete mil hombres que alguna vez entren en contacto con la sustancia. O sea, es imposible. Para, eh, prohi para eh, impedir uno, prohibir, las, o sea, 5.000 personas es imposible. A nivel salud pública es una estupidez, o sea, no es donde hay que poner el foco, por lo menos eso me, me parece a mí. Eh, bueno, estos los voy a pasar rápido porque son más aburridos, hablan de la vulnerabilidad genética que también está estudiada, con lo cual perfectamente si tuviéramos presupuesto podríamos hacer, podríamos evaluar también las vulnerabilidades genéticas y demás. Eh, son de la misma investigadora del, del estudio anterior. Eh, y algo que me parece que es bastante interesante es esto, ¿no? ¿Podemos hacerlo más, más seguro? Eh, es prohibir la solución y realmente las personas que trabajamos en salud mental eh, sabemos que hay muchas personas con diagnóstico de, de psicosis que se pueden agravar, yo les mentiría si les dijera que nunca vi una psicosis agravada porque se fumó un porro, les mentiría porque realmente lo he visto y es importante trabajar esa conciencia de cuidado con esas personas, pero también la inmensa mayoría se mejora y la inmensa mayoría se mejora en cuestiones que no es un detalle menor, tienen que ver con estos síntomas negativos que son súper difíciles de tratar y que trabajan muchísimo en lo que tiene que ver con la calidad de vida de estas personas. Entonces, ¿podemos hacerlo más seguro? Y la verdad es que implica toda una movida, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un paciente con este diagnóstico que eh, hace unos años tenía un consumo que... A mí me parece que más que problemático, yo le, le, le, le, lo digo, le digo consumo psicótico, porque tenía un consumo loco, raro de marihuana, hacía, se, se, se gastaba un montón de plata en comprar marihuana prensada del mercado negro, que le hacía súper mal. Eh, pero por los excipientes, no porque fuera marihuana, o sea, por la mala calidad de, de esta sustancia. Y se iba como de, de joda, como de caravana, como si estuviera tomando cocaína. Una cosa rara, rarísima. Y bueno, la verdad es que es una persona de casi 40 años, que, que esta historia no viene de ayer, viene de muchos años. Entonces la familia pasó... Él también, ¿no? Él y su familia pasaron por un montón de tratamientos, obviamente los primeros abstencionistas, eh, después intentamos con aceite, a él le encanta fumar. Entonces, bueno, lo que resolvimos y lo que la verdad le está haciendo maravillosamente bien es que la madre le cultiva las plantas, son unas plantas que tienen, de una genética que tiene bastante CBD, son, igual también tiene THC porque si no tiene THC se da cuenta. Este, entonces son genéticas bastante equilibradas y la madre le da una dosis de flores todos los días. Y el tipo con una dosis de flores, de una genética controlada y bien cultivada, fuma su cigarro de marihuana y no tiene ningún efecto de todos estos efectos raros y locos que tenía de ese, de ese consumo psicótico. O sea, es como... Más allá de la prohibición o más allá del no, hay un montón de estrategias que podemos implementar y que realmente dependen también de nuestro compromiso y nuestra creatividad, me parece, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que les quería contar en relación a psicosis. ¿Están bien? ¿Sí? Bueno, la segunda máxima es esta de que todos los consumos de, o todos los usos de cannabis son problemáticos o como también muy instalado, o si sea, hay una persona que usa cannabis, lo registran en la historia clínica como factor de riesgo, como síntoma a tratar tratar, háblele del uso de marihuana al paciente, cómo no, cómo no le está hablando del uso de marihuana. A mí, yo hice la residencia en el hospital de clínicas y en ese momento no se podía atender personas con usos problemáticos, en teoría, en el servicio. Eh, digo en teoría porque los atendíamos a escondidas, obviamente, y me ha pasado de que me abran la puerta del consultorio y le digan al paciente, usted, levántese y váyase por drogadicto. Cosas, ¿no? Que Es como tremendo, tremendo. Eh... Por suerte creo que esas cosas pasan cada vez menos, pero bueno, la verdad es que es que siguen pasando. Y en relación a esto de todos los consumos son problemáticos, les quiero traer otro ejemplo y que me gusta hablar de este otro ejemplo porque no involucra el CBD, que es como no todos los lugares donde vamos a escuchar algo sobre cannabis medicinal, tiene que ver con el CBD, el CBD, el CBD y la planta en verdad tiene mucho más que CBD. ¿Y qué es sobre el trastorno de estrés postraumático? El trastorno de estrés postraumático es un cuadro lamentablemente cada vez más habitual que tiene que ver con la aparición de una constelación de síntomas que se dan después de la exposición directa o indirecta a una situación traumática, una situación que puede poner en riesgo nuestra vida o la de alguien cercano. Entonces es un cuadro que eh, hacia adentro de lo que es la psicofarmacología no tenemos eh, estrategias muy efectivas. La verdad es que se va ahí acompañando con algún ansiolítico, con algún antipsicótico, con algún antidepresivo, pero la verdad es que nunca terminan de estar del todo bien. Eh, y que lo que produce son repeticiones vívidas del hecho, se le dice como flashbacks, evitación persistente de estímulos relacionados eh, pero con conductas evitativas que se instalan mucho y que condicionan mucho la calidad de vida y un estado de tensión permanente como de hipervigilancia y como les decía, no tenemos buenos tratamientos en salud mental para, para este cuadro. Cuando pensamos en trastorno por estrés postraumático, así como cuando les decía cierren los ojos y piensen en alguien con esquizofrenia y seguro se les va a venir alguien delirando o escuchando voces, lo primero que se nos viene es la imagen del veterano de guerra, ¿no? Porque hay muchas personas que han estado en la guerra que quedan con eh, cuadros de, de estrés postraumático que son cuadros tremendos, dolorosísimos, que producen muchísimo malestar. Pero la realidad es que no son los únicos. Las situaciones de vulnerabilidad social, las situaciones de maltrato, los accidentes, las situaciones de maltrato médico, que no me parece para nada un detalle menor, aprovechando que hay profesionales de la salud, las situaciones de bullying, las situaciones de convivir con patologías discapacitantes también producen estados de estrés postraumático. Y acá, como les decía, no estamos hablando de CBD, acá la posta la tiene otra molécula que está presente en la planta, que imagino la deben conocer, que es el THC, la BD del consumo recreativo, eh, que eh, la realidad es que lo que se ve es que las personas con trastorno por estrés postraumático tienden a hacer uso de marihuana y responden bien. Entonces, esto es una comunicación científica chiquitita eh, del 2014 de Israel, trabajó Meyulam en esto, en la que lo que hicieron fue, el razonamiento fue, bueno, muchas personas que tienen trastorno de estrés postraumático usan marihuana y les va bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para estudiar esto? Vamos a darles dos tomas de THC al día, les dieron 5 miligramos cada 12. ¿Cómo sale? Dos tomas de THC al día, sumado al, al tratamiento habitual, a ver qué pasa. Y lo que encontraron fue que hubo mejoría global y significativa en la severidad de los síntomas, la calidad de los sueños, los flashbacks, las pesadillas, el estado de hipervigilancia, todo eso mejoró. Entonces, acá lo que yo me pregunto es, la, el, el tema... Como eh, en relación a las personas que usan sustancias ilegales, castigadas por la sociedad y demás. El punto es prohibir o integrar. Me parece muy inteligente este razonamiento ¿no? de decir, che, lo está usando tanta gente y le está haciendo bien. ¿Por qué les hace bien? ¿Por qué no lo integramos? Y es una buena integración a nuestras terapéuticas. Hay evidencia que habla de la afección del sistema endocannabinoide en trastorno por estrés postraumático. Este, por ejemplo, no es el único estudio, pero es uno de los tantos que me parece que es interesante. En lo que se hizo fue, se, se analizó el sistema endocannabinoide con una imagen funcional, una tomografía de emisión de positrones, y lo que se vio es que la expresión de CB1 estaba incrementada en las personas con, con trastorno por estrés postraumático y había reducción de la concentración de endocannabinoides. Entonces, esto es una reflexión mía, ¿no? Si se reduce la concentración de endocannabinoides, quiere decir, por lo menos para mí, que el sistema endocannabinoide evidentemente ya no está dando abasto, o sea que está bastante agotado, pero qué loco el cuerpo y qué, qué maravilloso es porque está más receptivo, ¿no? Como... Hay más presencia de receptores porque a ver si hay algún endocannabinoide dando vueltas, por favor que me dé una mano para resolver esta situación. Y acá es donde juega este rol interesante el THC, que si bien es un agonista débil, no tiene la misma potencia para estimular los receptores de los receptores canabinoides como sí lo hace la anandamida, que es la, el cannabinoide que uno de los endocannabinoides que nosotros producimos uno, no es el único. Eh, la realidad es que sí, es un agonista débil, pero es muy efectivo. Entonces, si las concentraciones de anandamida están bajas eh, y eh, tenemos como, como esta cuestión de la similitud estructural del THC, ¿por qué no vamos a poder usar THC? Esta es una, es una asociación que funciona desde los 80 en Estados Unidos que se llama MAPS. Es, la, es una asociación multidisciplinaria de investigación en psicodélicos y hacen psicodélicos y cannabis. Eh, la MAPS hace mucho tiempo que está trabajando con el trastorno por estrés postraumático. De hecho, tienen unos lindos, unos lindos estudios también sobre el efecto del MDMA, que es el famoso éxtasis. MDMA de muchísima calidad pero es el efecto del famoso éxtasis para eh, también el abordaje del trastorno por estrés postraumático, que ese es otro capítulo inmenso y maravilloso que, se está, que ya está abierto en la medicina. Eh, y lo que hicieron fue eh, tomar una muestra de 76 veteranos de guerra que padecían trastorno por estrés postraumático y dijeron, bueno, vamos a comparar el efecto del cannabis versus placebo. Cannabis fumado, ¿por en general lo que se ve es que las personas que responden bien es porque fuman cannabis. Entonces lo que hicieron fue comparar el efecto de cuatro variedades de cannabis. Alto en THC, alto en CBD, estabilizado 1-1 o cannabis eh, barrido de cannabinoides, que eso se puede hacer también. Lo que se hace es someter a las flores a un tratamiento que les barre los cannabinoides, conserva los terpenos, entonces si lo fumo por el gustito no me voy a dar cuenta, me voy a dar cuenta por el efecto. Entonces, lo que dijeron en la MAPS, el, este estudio empezó en mayo del año pasado y en febrero de este año lo terminaron y supuestamente en junio iban a publicar los resultados. La verdad que todavía no los han publicado, pero los estamos, los estamos publicando. Uy, esta, este slide me quedó viejo. Bueno, perdón, porque lo había actualizado. Como que se van a publicar este año. Supuestamente se van a publicar antes de fin de año, pero los estamos esperando y ahí creo que va a ser una visión bastante interesante de si conviene más un cannabis alto en CBD, un cannabis alto en THC, un cannabis equilibrado, si no hay diferencia, me parece que se van a sacar buenas conclusiones y que son más, más reales, ¿no? como más parecidas a la realidad. Bueno, esto les quería contar en relación al trastorno por estrés postraumático. Eh, otra cuestión que me parece interesante si vamos a hablar de salud mental es esta cuestión del cannabis como puerta de entrada a las drogas. ¿Están bien? Sí. Bueno, Entonces, esto de qué es la puerta de entrada al abuso de drogas. En principio, si vamos a hablar de drogas, de abuso de drogas o de adicciones, por ahí estaría bueno pensar qué es lo que causa la, la adicción a las drogas. Y esto, esto también está en el libro que les recomendaba al principio de Johan Hari, que se llama Tras el grito, que tengo una versión en PDF de ese libro, que es una versión horrible, pero igual se puede leer, que si quieren se lo puedo dejar a Marisol para que se los pase, porque la verdad que es un libro lindo. Eh, y entonces, esta es la historia de un científico que se llama Bruce Alexander, que es un, un neurocientífico canadiense, que en los 60s dijo, bueno, a ver qué es lo que causa, el ¿qué, qué, cómo, cómo se explica el fenómeno de adicción a las, a las sustancias. Entonces empezó a, eh, a preguntarse si este modelo que se usaba, que involucraba una rata encerrada sola en una caja eh, con dos cubetas de agua, no dos cubetitas de agua y un catéter conectado, si tomaba de el agua limpia y pura que era solo agua no pasaba nada si tomaba de el agua del demonio le daban una le, le, le pasaban una dosis de heroína o de eh, cocaína morfina anfetamina o cualquier otra sustancia que le distorsione el estado de conciencia entonces claro qué se veían estos estudios yo no sé qué harían ustedes si fueran una rata encerrada solas en una caja. Yo creo que si fuera una rata encerrada sola en una caja, no dudo y me recoloco. Entonces, las ratas lo que hacían era, claro, se colocaban, se colocaban hasta llegar a la sobredosis. Pero ahí estamos hablando de una rata sola encerrada en una caja. Entonces, como felizmente eh, la, la curiosidad mueve al mundo, este señor lo que hizo fue crear un parque de ratas, un modelo de medio ambiente enriquecido en el que la rata no estaba sola, la rata estaba en compañía de otras ratas, que eh, la, la caja no era una cajita chiquita, era una caja, era un espacio mucho más grande donde tenían buena comida, tenían pelotitas, tenían tunelitos, tenían como como les digo, un medio ambiente enriquecido donde podían tener una mejor calidad de vida, incluso se veía que las ratas se reproducían, que eso habla de que están fuera de estrés, ¿no? si, si se prestan a eso, este y eh, ahí la situación era diferente. Las ratas, no, de, de, ahí sí, no, no, no tomaban del agua que les producía el estímulo de alteración de la conciencia. No todas, no todas, es cierto que había algunas que les gustaba colocarse, pero ninguna evolucionaba la sobredosis, que eso era una diferencia impresionante, ¿no? Entonces, la, la duda que, que traigo, independientemente del cannabis, es si podemos seguir reduciendo el problema de las adicciones al individuo y a la sustancia como si fuera que viene una sustancia con ganchos químicos y te atrapa y como si la culpa la tuviera la persona que no tiene suficiente voluntad para, eh, para suspender un uso problemático. Y si una jaula encerrada sola... Una jaula una rata encerrada sola en una jaula puede ser un modelo de estudio válido. ¿Cómo puede ser que no nos planteemos la cuestión de las, de las oportunidades? ¿Cómo puede ser que eh, nos quedemos ahí chatos? Hay una cuestión que tiene que ver con el medio ambiente que es fundamental y que tenemos como la, la obligación de trabajar sobre eso, ¿no? Bien, entonces, por eso me parece que es importante esto de eh, como despejar un poquito, me parece que los vidrios están muy empañados y que hay que desempañar, para eso hace falta información y ver que estas máximas no son tan fuertes, que en general, en su gran mayoría, son mitos que no se sostienen. Entonces, sobre si es una puerta de entrada a las drogas, me parece, lo más piola de todo, me parece extraer directamente el modelo de Holanda. En Holanda, desde 1976, funcionan los coffee shops. Son, eh, No sé si habrán tenido la, la oportunidad de visitarlos. La verdad que son lugares eh, muy interesantes, se los recomiendo si andan, si andan en Holanda. Eh, que son cafecitos donde uno puede ir y comprar un cigarro, uno o los que quiera, de, de cannabis de forma legal. Es una política de tolerancia porque no es que está regulada la producción de esas flores como la, la, la llegada de las flores a los coffee shops, bueno, es ahí un gris medio raro, bueno, pero yo lo que estoy analizando no es eso. Eh, sino el impacto en las personas, ¿no? Porque si fuera que la marihuana es una sustancia que hace que uno se vuelva adicto y que después use otras drogas, entonces este fenómeno tendría que verse asociado a mayor índice de uso de drogas. Entonces, la idea de esta política de tolerancia tuvo que ver con segmentar el mercado de drogas. ¿Por qué? Porque si una persona de repente va a, a una boca de narcotráfico a comprar marihuana y no hay marihuana pero le ofrecen otra sustancia, muchas veces, principalmente estoy acá hablando de la población adolescente que tiene menos percepción de riesgo, puede que perfectamente compre otra sustancia o que incluso el dealer les ofrezca, porque el dealer qué va a querer si vive de eso, ¿Qué va a querer? Que le compren más cosas. Entonces, que el dealer les ofrezca alguna otra sustancia y si esa sustancia está a disposición, es probable que nos tentemos. Es como cuando vas al chino a comprar hierba y te tentás con unos bizcochitos, con alguna. De hecho, en Uruguay le dicen el efecto góndola, porque es eso de que cuando está ahí al alcance de la mano, es más difícil decir que no. Pero si sí, nos aseguramos que estas sustancias que no, no, no tienen un, un riesgo, eh, que, que no son drogas duras, que no tienen, no tienen, dosis letal, que no tienen un riesgo inaceptable para la salud y demás, si sí, si están a disposición en espacios que eh, son espacios cuidados, si se quiere, como puede ser un café perfectamente habilitado en el centro de Ámsterdam. Y bueno, entonces ahí el mercado se segmenta, no es lo mismo que ir a pegarle al trans a la esquina. Entonces, lo que vieron, más allá de las especulaciones, esto es concreto, por eso les traje el ejemplo de Holanda porque no es de hoy, lo que vieron fue a 20 años después que las dro el promedio de consumidores de drogas duras, o sea, de heroína, de cocaína, era menor, era menor al resto de los países vecinos, y que había una menor cifra de contagio de VIH, eh, que eso no es para nada un detalle menor, o sea, es hacer prevención en salud, y además menor índice de sobredosis. Y eso después se volvió a revisar en el 2011 y también lo que corroboraron fue que la cantidad de usuarios de drogas endovenosas era la más baja de la Unión Europea, menor tasa de sobredosis, menor tasa de VIH y menor tasa de hepatitis C. Por eso necesitamos regularlo, ¿no? No, no, no, ¿no? Y necesitamos regularlo también, porque sabemos que es una sustancia que no es peligrosa, porque es una sustancia que acá no sé si se llega a ver, eh, pero cuando se los pase, este estudio se los súper recomiendo. Eh, para quien no lee inglés, lo puede traducir con el traductor de Google, van copiando el texto, lo van pasando al traductor de Google y Google se los traduce. Eh, ...que habla sobre esto de los, los potenciales de daño de las distintas sustancias. El cannabis está octavo y eh, la primera de ahí, la, la, la parte esta rojita es el potencial de daño a uno mismo... ...y la parte celestita el potencial de daño a otros... La primera de allá, imagino que no llegan a leer porque ni yo llego a leer desde acá, qué es lo que dice, pero ven que es una sustancia que tiene una distancia muy, muy importante con el resto de las sustancias. ¿Quién adivina qué es? Díganlo fuerte, por favor. Alcohol. Sí, es alcohol, que es una sustancia legal que en este momento podemos ir al chino y comprar unos vodkas, unos whiskies, unas birras, unos vinos, lo que ustedes quieran porque mientras tengamos plata va a estar a disposición y que es la sustancia que más se asocia con mortalidad, asociada a sustancias justamente. Accidentes de tránsito, crímenes pasionales, es el alcohol que es una, una sustancia legal. Versus el cannabis que es una sustancia que no tiene dosis letal que eh, realmente es una sustancia empatógena que eh, cuando digo empatógeno eh, me parece que no es un detalle menor como nos genera otra conciencia de las relaciones interpersonales tiene un montón de vetas tiene riesgos y como toda sustancia obvio que tiene riesgos pero eso me parece que tiene que ver también con cómo uno lo use no eh, como con la con la, con una cuestión de eh, la situación particular de cada persona y la realidad es que si comparo la peligrosidad del cannabis versus la peligrosidad del alcohol, el cannabis termina siendo bambi. Ya de por sí porque nadie va a quedar en coma por cannabis, cuando por alcohol perfectamente sí. Eh, bueno. Entonces, más que puerta de, puerta de entrada a las drogas, cuando trascendemos esa cuestión del prejuicio, de los temores, de los mitos y las máximas del prohibicionismo, lo que vemos es que es una re buena sustancia de puerta de salida. Que lo que se ve, en, esto por ejemplo es una encuesta canadiense, creo que de 2017, eh, que lo que hicieron fue, bueno, a ver, las personas que están usando cannabis y que tenían otros consumos, ¿qué pasó con esos otros consumos? Lo que vieron es que había reducción o suspensión en el uso de alcohol, opioides, benzodiazepinas, que son todas sustancias muchísimo más riesgosas. Eh, la, la, la crisis de opioides que está súper instalada, la dependencia a los, a los opioides, la verdad es que se ve que hay una reducción, eh, imagino Marisol habrás hablado de esto ya, pero se ve que hay una que hay una reducción súper marcada que, de, que va desde la reducción de la dosis o la suspensión incluso, entonces es una sustancia que es una buena puerta de salida y que aporta calidad de vida. Este es un estudio de metanfetamina que la metanfetamina es una sustancia a la que es muy difícil no quedarse pegado en ratitas eh, y lo que se vio es que también disminuye la tendencia al uso cuando son cuando son tratadas con cannabidiol que como les digo lamentablemente muchos estudios y esto tiene que ver con el desarrollo de una industria en torno al cannabidiol están hechos con solo con CBD. Pero eso no significa que no podamos ser optimistas y pensar de hacerlos con menos dosis y con preparados de planta entera. Eh, o sea, si eso hace el CBD a solas, no me quiero imaginar lo que puede hacer el CBD en combinación de otros componentes. Que esto, de hecho, lo vemos un montón en, en lo empírico, porque hay muchas personas, de repente, muchos usuarios de alcohol que reemplazan el alcohol con el cannabis y que y a veces lo reemplazan en aceite y otras tantas muchísimas veces lo reemplazan cannabis fumado en vez de cuando llegan de cuando llegan del trabajo eh, a casa, en vez de tomarse el whisky, la cerveza o el vino, se fuman un cigarrillo de marihuana. La gran diferencia es que al otro día se despiertan mucho mejor, parece, ¿no? Y además de que no les afecta el hígado, que no les barre la vitamina B en el cerebro, que un montón de otras cosas, al otro día se, se despiertan mucho mejor. Bueno, este también es de ratitas. A ver, eh, sí. En, en modelos animales, alcohol y cocaína, también bajaba la tendencia al uso. Así que como puerta de salida es súper interesante. Y acá vamos a entrar en la última parte de la charla, que es cannabis como sustancia psicoactiva. Probablemente a los profesionales, las profesionales de la salud, les lleguen pocos casos de personas que le van a consultar sobre, eh, o, o, o, que, o que van a ser sintomáticas en relación al uso de, de cannabis, ¿no? Y, y de, en general las personas tienen sus usos y no los llevan a una consulta médica. Pero me parece que está bueno eh, compartir un poco de esto para tener también nosotros más seguridad, más tranquilidad, y porque no se habla mucho de esto, ¿no? Me parece que en principio... Lo importante es preguntarnos qué entendemos por psicoactividad y por qué le tenemos tanto miedo. El otro día estaba, este, me estaban haciendo una entrevista y me decían, bueno, sí, pero en la psicoactividad del cannabis que de repente el pibe viene y eh, se ríe, tiene sueño, tiene hambre, entonces ¿no? me, me hablaban de eso como el efecto psicoactivo, Sí, eso tiene que ver también con un, un colocón de cannabis y eh, esta cuestión no de la psicoactividad como si fuera más o menos un cuco o como si por ser psicoactivo no fuera terapéutico. Si pensamos en una persona que de repente está conviviendo con un cáncer desde hace meses, que no tiene calidad de vida por el cáncer, que un día se ríe, un día o varios días, no, imagino que... Si encuentra esa, esa respuesta, es difícil dejar de hacerlo. Pero que de repente puede reírse, descansar mejor y tener mayor apetito, bienvenida a la psicoactividad y toda la terapéutica, como toda la beta terapéutica de la psicoactividad, ¿no? Me parece que eso es importante, como qué entendemos como psicoactividad, por qué le tenemos tanto miedo, por qué castigamos tanto la cuestión de la psicoactividad. Dígame. obvio, te cambia la vida. Ya de por sí, por ejemplo, a mí me pasó que hace eh, casi cuatro años me fracturé el codo, en un accidente me fracturé el codo. Y bueno, eh, yeso de acá hasta acá, dos cirugías, como un montón de cosas, estuve tipo un, un verano sin, sin dormir eh, por el dolor. Y me había cambiado toda la personalidad pero absolutamente toda, como no me podías hablar que lloraba, me enojaba de nada, no me reía ni un poquito, yo no soy así. este Sí, hay un montón de, de alteraciones y de esto de convivir con el dolor, que es como, bueno, ¿qué es peor, la psicoactividad o ese estado de dolor y malestar? Sí, tal cual. Bueno, pero este, nada, me parece que uno de los grandes, grandes cucos es esta cuestión de es una sustancia psicoactiva, sí, es una sustancia psicoactiva y que sea una sustancia psicoactiva muchas veces está buenísimo y es súper terapéutico, me encanta que la vea Marisol haciendo así eh, bueno, la marihuana es la sustancia ilegal que más se produce bueno, esto de ilegal eh, no, no es ilegal en todos lados ya, pero bueno esto es de 2016. Eh, eh, es la sustancia ilegal que más se produce, trafica y consume en el mundo. En 2014, alrededor de 3,8% de la población mundial había consumido marihuana durante el año anterior y ese porcentaje no ha variado desde 1998. Es la droga ilícita. Acá, en, esto es a nivel mundial, ¿no? A, ahora, a nivel nacional, es la droga ilícita de mayor consumo en el país. Eh, el 7,8% de la población declaró su uso en el último año. Este es un estudio de la Cedronar de 2017, o sea, somos refumones. En cuanto al perfil de los consumidores actuales de marihuana, casi el 68% son varones y cerca del 79% tiene entre 18 y 34 años. El 72,4% ha completado el secundario o bien ha superado ese nivel de instrucción y el porcentaje de ocupados supera el 71%. O sea... No, no está nada mal, ¿no? Como, sí, somos una sociedad un poco fumona, pero podemos ponernos objetivos académicos, laburamos, como no es que impide otras cosas. La experiencia. La experiencia, en general, de usar marihuana así de forma, de, de forma psicoactiva suele consistir en una sensación de bienestar, un estado de empatía, con tendencia a la euforia, a la risa fácil, a la relajación. Eh, donde hay una intensificación de las percepciones sensitivas por eso de repente es más lindo ir al cine muchas veces van a pensar que soy que, que, que, que me la paso fumando marihuana pero no es así pero la verdad es que bueno de repente muchas personas eh, fuman marihuana para ir al cine por ejemplo para disfrutar más de una película o eh, para ir a un recital o para escuchar un disco porque es como hay una cuestión ahí de eh, sensibilidad de, de, de, de intensificación de las percepciones, intensificación de las percepciones táctiles, por eso también es una buena aliada para los los, los encuentros íntimos sexuales. Eh, modificación de la percepción del tiempo, que esto no es un detalle menor, porque hay personas que no están habituadas al uso de cannabis y detectan la, la modificación de la percepción del tiempo y un poco se desesperan. Y por ahí ahí es eso, no decir, sí, genera una sensación de lentecimiento del tiempo, pero no te preocupes que no pasa nada, no es más que eso, es una sensación subjetiva que es propia del efecto de la sustancia. Eh, también produce dificultades en la memoria y dificultades en la atención dependientes de, el, de, de la dosis, que son transitorios. Es como relaja mucho, ese es el tema. Y puede eh, generar en ocasiones aumento, eh, perdón, enrojecimiento de conjuntivas o sequedad de boca. Eso depende de la genética. No es que necesariamente todas las genéticas van a producir sequedad de boca o enrojecimiento de conjuntivas. Aumento del apetito y sí, es casi una, es refrecuente. Eh. Eh, un, un aumento en la frecuencia cardíaca, es cierto que lo puede producir, es importante tener esta información porque si aumenta un poco la frecuencia cardíaca no pasa nada, es parte del efecto. Ojo igual con el tema del aumento de la frecuencia cardíaca en personas que tienen antecedentes de enfermedades cardíacas, en personas que tienen antecedentes de infartos o antecedentes de arritmias, aumentar el gasto cardíaco no está bueno. Y es cierto que el cannabis tanto por vasodilatación y, y bajada de presión y compensación de esa vasodilatación y bajada de presión, y por estímulo directo en el corazón cuando el corazón está afectado, y tiene el sistema endocannabinoide más sensibilizado por estímulo directo de los receptores CB1 en miocardio produce aumento de la frecuencia cardíaca. Ese dato es importante. Eh, bueno, así como el CBD es la vedette del cannabis medicinal, el THC es la, es la vedette del cannabis de uso recreativo, es el principal cannabinoide involucrado en el HIGH, no es el único. Eh, es un, como les decía antes, es un agonista débil de receptores CB1. Es, es más livianito el efecto en los receptores CB1 que el de la anandamida. Eh, lo que pasa es que la anandamida la producimos a demanda en momentos específicos. El cannabis nos lo metemos todos juntos. O sea, el, el THC nos lo metemos cuando fumamos. Eh, pero bueno, y estos receptores están muy presentes en el cerebro, entonces eso explica un poco la psicoactividad. El efecto es marcadamente cerebral y como les decía, sensibiliza, sensibiliza esto ¿no? de que aumenta las percepciones sensitivas. Y hay que tener cuidado con los individuos sensibles a la molécula, como les decía antes. La duración de los efectos, eh, si, se lo, si se lo fuma, aparecen al toque, más o menos son 8 minutos, entre 5 y 15 eh, empiezan, empiezan los efectos. El pico máximo es a, a la media hora aproximadamente y el colocón dura más o menos 3 horas. O sea, en el peor de los casos, que tengamos un mal viaje, eh, hay que recordar que se termina, que no dura para siempre. sí. Eh, me ha pasado, me ha pasado también en el hospital que además hospital de clínicas es una zona de estudiantes universitarios que vienen del interior o, o de otros países y viven solos y la verdad que fuman bastante marihuana y me ha pasado de, de también ver episodios de ansiedad de ay qué me está pasando ay que estoy nerviosa que no sé qué que, no, que más que nada tenían que ver con perfiles histriónicos como con personas bastante histriónicas y que se les pasaba de charlar nomás, no necesitaba ni un antipsicótico, no necesitaba ni un ansiolítico siquiera. Creo que una vez tuve que ponerle un suero a una, pero porque era una histérica tremenda que necesitaba, necesitaba una intervención en el cuerpo, nada más. Es polémico lo que acabo de decir, disculpen, pero la verdad que no, no había forma de resolverlo porque la chica quería estar en una situación de guardia, o sea, era, eso era ajeno al cannabis, iba más allá del cannabis. Eh, bueno, la vía oral, la vía oral es eh, que acá estaríamos hablando de los brownies. Los brownies son un poquito más peligrosos porque el tema es que si me como un brownie, un bomboncito o alguna de esas cosas, este, el tema es que es importante controlar, conocer la dosis previa Muchas veces estas cosas se hacen en vehículos riquísimos porque la verdad que un brownie que está bueno te dan ganas de comerte otro y eh, la verdad es que es un tema porque lo que pasa también es que el efecto se demora, no es que llega rapidito como cuando uno fuma cannabis, entonces como el efecto se demora, llega todo junto y llega muy power muy power. Entonces es más frecuente que haya eh, situaciones de ansiedad o malos viajes porque llega una concentración de cannabinoides muy alta que en usuarios que no tienen experiencia eh, genera como cierta cierto, cierto temor, si se quiere. Eh, y en usuarios que tienen experiencia también. Nunca hay que, nunca hay que creérsela con esta planta, por favor. Eh, y además eso también tiene una, una explicación y es que eh, se metaboliza el THC, el 9 hidroxi THC, se metaboliza 11 hidroxi THC que pega más, entonces además de que llega todo junto en dosis muy generalmente que hay que ser muy responsable para controlarlas, además de eso se metaboliza esta sustancia que es un poquito más potente, entonces pega un poquito más. Eh, este es un dato para quienes quieran preparar, para una persona de 70 kilos se recomienda una dosis de 0,1 a 0,5 gramos de flores secas eh, o de 0,5 a 2 gramos de hojitas de manicura eh, y no es recomendable repetir la dosis antes de las 3 horas. Igual si no tomaron las hojitas de manicura... Son las hojitas que están alrededor de la florcita, que también tienen mucha presencia de cannabinoides Entonces, generalmente se usan para, para este tipo de cositas. Para, para cocina las puedes usar, por ejemplo, pero, o para hacer eh, cremas y esas cosas también se usan. Y para los brownies es cierto que hay mucha gente que las usa. Tienen menos concentración, pero tienen concentración de tricomas. Entonces hay que, hay que tener cuidado. Y esto, ¿no? Es fundamental la cuestión de la dosis. Porque me puedo, me puedo ir más allá, me puedo desviar, me puedo colgar. Si, el, si no, lo que se puede hacer es preparar algún brownie que tenga y algunos otros que no tengan. Entonces, cuando quiero seguir comiendo, como brownie sin cannabis. Si no, es exponerme a una dosis demasiado alta. Eh, bueno. La duración de los efectos, como les decía, la vía inhalada hace pico rápido, dura poquito, la vía oral se extiende más en el tiempo, que esa es otra de las cosas. Si me pega mal un brownie, no se me va a ir en tres horas, me va a durar un poco más. Entonces, por eso es que eh, no es la vía más recomendada. No es, La verdad que no es la vía más recomendada. Hay otras cosas para hacer. Y si lo quieren hacer, háganlo con cuidado. El mal viaje. El mal viaje rara vez es una una urgencia médica, como les decía, en general tiene que ver con una cuestión de eh, ciertas dificultades para recibir el efecto de la psicoactividad, también se puede relacionar en algunas personas que tienen... Eh, eh, esta vulnerabilidad, como esta sensibilidad a la molécula que les pueda producir también un, un efecto de mucha ansiedad o vivencias paranoides, lo bueno es que dura poco, como les decía muchas veces se asocia al uso de cannabis ingerido vía oral, por esto del 11 de hidroxi que es más fuerte y por el exceso de dosis que se relaciona muchísimo, muchísimo. Eh, y el delirio por intoxicación por cannabis eh, es bastante, bastante raro y si ocurre generalmente hay otras drogas, no es, no es solo por el uso de cannabis sino que es eh, en policonsumo, o sea que no, no correspondería pensarlo solamente como cannabis, pero sí es cierto que hay casos de malestar psíquico agudo que se pueden producir. Eh, y como les decía, se asocian más a la vía oral o a personas que son sensibles a la molécula. La letalidad del cannabis. No se han, no, eh, no, no se han documentado muertes por sobredosis de cannabis, que esto es importantísimo. Eh, la dosis letal del cannabis cannabis es de aproximadamente 125 miligramos por kilo peso, por lo tanto, si una persona, 73, una persona de 73 kilos necesitaría una dosis de más de 9000 miligramos de THC para que hubiera un 50% de probabilidades de que muriera. Y cada cigarrillo posee más o menos... 7,5 o, o si sí, tiene como mucho THC, 225 miligramos de THC. Si hacen 9.100 dividido 7,5, no sé cuántos porros me da, pero es como imposible. Eh, bueno, después, otra de los efectos, estos estamos repasando efectos eh, secundarios, como han visto, ¿no? O no deseados. Este es un efecto que se le atribuye también al, al uso de cannabis, que es el síndrome motivacional. Que es, un, que es un síndrome que data de 1968, este, esta descripción, y que surge para describir justamente las alteraciones que se observan, observaban en consumidores regulares y crónicos de marihuana. Y acá les leo esta, esta definición que dice... Tendencia a la pasividad, falta de ambición y de objetivos, pocas ganas de trabajar y de competir, apatía, procrastinación, que es la tendencia a postergar acciones necesarias para la resolución de problemas, diforia, incomunicación y dificultad para mantener proyectos personales en forma sostenida. Como parece como que esto no de la fal falta de ambición, tendencia a la pasividad, pocas ganas de, de competir, cómo puede ser que las pocas ganas de competir se vean como algo patológico, ¿no? Es como me parece una una, una cuestión muy criticable, ¿no? y, y me parece que no es un detalle menor que es una definición que es de 1968. Yo no. Eran esas claro. Entonces, pensar si no era más cultural Total era más es que económico. muchas de estas cosas tienen que ver con prejuicios, con cuestiones culturales, con ideas que están por debajo que no se dicen. Que, pero bueno, que, que hay que desinstalarlas porque ya está, ya quedó viejo. Además, yo me pregunto, realmente, ¿es más saludable ser un neurótico obsesivo dedicado a trabajar, a producir, a competir? ¿Eso es salud? En relación a la dependencia al cannabis, esto me parece que es muy importante, retomando justamente la cuestión de si la marihuana es puerta de entrada al uso de sustancias, a la dependencia, a los consumos problemáticos, alrededor del de 90% de las personas que alguna vez probaron marihuana, 90% de las personas que prueban cannabis no se convierten en usuarios frecuentes de la sustancia. Eh, para hablar concretamente de esta cuestión de la sustancia como algo, como un, una sustancia química con ganchos que vienen y nos atrapan, ¿no? El 90% de las personas no se convierten en usuarios frecuentes. Eh, pero es cierto que existen procesos de dependencia al cannabis que tienen que ver más con una dependencia psíquica que con cualquier otra cosa, que son difíciles de, de tratar porque es difícil que las personas que tienen dependencia al cannabis en principio la reconozcan. Eh, y porque lamentablemente tenemos muy instalada la abstinencia en, en los modelos de, de tratamientos, tenemos muy instalada la abstinencia como objetivo terapéutico. Y la verdad es que hay que trascender el modelo de abstinencia como objetivo terapéutico porque la abstinencia pocas veces resuelve, pocas veces resuelve. No digo que nunca, hay algunas personas a las que si sí, les sirve ese modelo y si les hace bien yo no soy quien para criticarlo pero realmente no me parece que tenga que tenga que ser la primer línea de acción porque cuando es la primera línea de acción impone modelos terapéuticos que son sumamente irrespetuosos por ejemplo tener a una persona de no sé 20 años encerrada un año y medio dos años en una comunidad terapéutica apartada de su medio de su familia es como eso me parece que es una, una aberración, porque ni siquiera es que sirve para que desarrollen conductas de afrontamiento de las situaciones que frustran, producen malestar y si hay una vulnerabilidad en el consumo pueden asociarse a, a consumo. Pero bueno, para eso... Me parece que es importante esta máxima de, de, de la reducción de daños que dice que cambios que benefician la salud son posibles aun cuando no se logre la abstinencia. Y que es importante comenzar con lo que es más útil para el usuario, no con lo que eh, nosotros creemos por prejuicio. Adaptar los servicios al usuario, fundamental, estar ahí con lo que la persona necesite. ¿Tiene sus desafíos? Y sí, tiene sus desafíos. Pero bueno, ¿quién dijo que, que trabajar en estas cuestiones era fácil? Bueno, marihuana fumada es la vía de administración más común y accesible. El tema es que produce bi bioproductos tóxicos, alquitrán, hidrocarburos policíclicos, monóxido de carbono amoníaco... Eh, el uso crónico está asociado con síntomas respiratorios eh, y el tema es que muchas personas mezclan tabaco con cannabis y eso asocia los problemas de la combustión del tabaco, que no son para nada menores. Eh, la marihuana vaporizada es una muy buena opción porque calienta la hierba, no la quema. Igual esto lo voy a pasar rápido porque vos hablaste de esto, ¿no, Marisol? Bueno, así que, y les va a quedar ahí, eh, me parece que lo que es importante eh. Es Bueno, esto, protocolo de sensibilización. Si hay una persona que está sobredosificada de marihuana, ¿qué hago? Que es una de las preguntas que me hacen habitualmente. O si estoy con un paciente que le fui subiendo la dosis, le fui subiendo la dosis, subiendo la dosis y ya no sé ni dónde estoy porque estoy totalmente encharcada, embarrada, no entiendo en qué parte del tratamiento estoy. Bueno, los cannabinoides, por suerte, son liposolubles. Eso significa que no vamos a hacer una abstinencia por eh, suspensión de cannabinoides van a quedar dando vueltas entonces no pasa nada si por dos días cortamos la administración de cannabis, de hecho esto es lo que se recomienda, este de la foto es Dustin Sulak que es un, un médico estadounidense que viene trabajando en esto hace muchos años, trabaja en Maine que es un estado donde es legal hasta los pacientes incluso hasta pueden cultivar las personas pueden no, no, no solamente atravesadas por una patología en general se puede cultivar en Maine y lo que recomienda, y la verdad que yo lo apliqué, lo aplico y es súper útil, es que en casos en que perdimos más o menos ahí, como perdimos el rumbo, o que estamos usando mucho cannabis, lo que hacemos es suspender la administración de cannabis dos días y después, durante cuatro días, empezar con la dosis más bajita posible. Y cuando decimos estos cuatro días de dosis más bajita posible, también estamos hablando un poco de dosis a conciencia, ¿no? De reconocer el efecto, de ver qué pasa. Y la verdad es que es súper interesante. Eh, esto lo voy a pasar. Y esta es la parte que más me, más me importa y es que eh, muchas veces cuando hablamos de los efectos no deseados y demás del cannabis, estamos hablando de cannabis prensado, de marihuana prensada, que hay un abismo entre lo que es un pedazo de prensado paraguayo y una flor es realmente es un abismo. Yo no sé qué hay allá en ese cascote. En esta flor, bueno, quizás no sepa precisamente la, la, la composición total porque no llegamos a, a saber específicamente todo lo que tiene la naturaleza para ofrecernos, por suerte. Eh, pero pero sí sabemos que eh, no tiene pesticidas, sabemos que el proceso de, de cultivo se puede hacer maravillosamente bien con un montón de, de cuidado y seguridad y que eso no va a asociar lo que puede llegar a asociar en materia de, entre comillas, excipientes, el, el prensado, la marihuana prensada. Sabemos que puede haber una producción consciente de cannabis, a eso hoy, Y en este sentido... La vía del autocultivo me parece que es eh, fundamental y eh, yo soy súper defensora del autocultivo porque soy una trabajadora de salud mental y me parece que eh, una super estrategia en materia de salud mental es volver a la naturaleza y el autocultivo se transforma en una puerta de entrada a la naturaleza porque lo que vemos es que las personas que empiezan a cultivar se dan cuenta de que sí se pueden llevar bien con una planta y de repente se ponen a cultivar cannabis y después se arman la huertita y después empiezan a... A, a producir otras cositas y, y ya como es un universo que se va abriendo, ¿no? Como empezar a conectar y a observar la naturaleza. En principio sería observar y después conectar, o quizás las dos al mismo tiempo. No sé cómo sea ese fenómeno. Lo que sí sé es que es una hermosa puerta de entrada y que produce muchísima conexión. Y que esa conexión en este momento de la vida, de la tierra, de la historia y demás, es urgente, porque estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies. Se extinguen 200 especies todos los días. Ayer a la noche estábamos cenando y hablábamos, los chicos decían que habían venido desde Cipolletti desde en, en, en auto y que antes, cuando hacían este recorrido, era había que parar cada tanto en el viaje de la cantidad de bichos que, que se quedaban impactados en el parabrisas ¿no? y que ahora si tenían cuatro bichitos en el camino entero era mucho eso tiene que ver con que es importante que reformulemos nuestras nuestras nuestros medios de producción y de consumo porque la tierra lo está sufriendo y si no nos ponemos las pilas esto se termina pronto y es verdad Realmente, ya no hablamos de cambio climático, hablamos de crisis climática. La temperatura de la tierra sigue aumentando y realmente es una situación urgente. Entonces, todas las estrategias que podamos implementar para conectarnos con la naturaleza y generar más conciencia de cuidado son estrategias muy importantes en este momento de la historia. Esta, esta chiquita, no sé si la conocen, se llama Greta Thunberg es una activista sueca, eh, por, también por la crisis climática, tiene 16 años y el año pasado hizo una huelga, dijo yo no voy más al colegio, ¿a qué voy a ir al colegio? ¿A ¿Aprender qué? ¿Para implementarlo cuándo? Si las cosas que nos enseñan no se implementan, si hay un montón de científicos que están haciendo investigaciones sobre la crisis climática y los gobiernos no las implementan. Eh, ella tiene una charla, tiene un montón de charlas, ahora está, eh, la última nota que vi de Greta era haciendo lío en, en Washington, que llegó de, de Europa a Norteamérica en velero porque está en contra del uso de aviones, la amo. Eh, y Greta dice, en el año, en esta charla TED, que se la super recomiendo, si ponen Greta Thunberg, charla, charla TED, le sale. Greta dice, en el año 2078 cumpliré 75 años. Lo que hagamos o no hagamos ahora, mi generación no podrá cambiarlo en el futuro. Claro que necesitamos esperanza, pero lo que más necesitamos es acción. Cuando empecemos a actuar, la esperanza estará en todos lados. Así que en vez de buscar esperanza, busquemos acción. Me parece que esto es importante, ¿no? Y que también está dentro del mensaje que tiene eh, la cuestión de los usos terapéuticos del cannabis. Hay una posibilidad concreta y real de conectar con la naturaleza. Y no solo concreta y real, sino que urgente y necesaria. Así que relajémonos, es una planta, es una oportunidad de volver a la naturaleza. Eh, el autocultivo, además, como parte de la terapéutica, es una, parte, una pieza fundamental porque habilita información acerca de qué es lo que se consume, sea para el uso medicinal o para el uso psicoactivo, que serían dos fenómenos del uso terapéutico, pero bueno, para el uso que sea, eh, yo puedo identificar qué planta prefiero y continuar cultivando esa planta. Aporta acceso a materia vegetal de calidad en términos de uso de sustancias para, para, para lograr efectos psicoactivos. Me parece que genera una participación activa en la gestión de cuidados y placeres. Hablar del placer me parece que es importante también, es parte de la salud mental. Eh, como les decía, es una puerta de entrada a la naturaleza y se convierte en un propósito que, eh, que organiza y es importantísimo eso, ¿no? Que genera un orden, que regula ritmos, que eh, hace que tengamos que volver a casa con la idea de, bueno, o de, me despierto y ¿qué pasa? ¿Cómo están las plantas? no Hay una cuestión ahí del orden que me parece que es importantísima y que hay una cuestión que no es menor y es que da la posibilidad de ayudar a otros, porque si vos tenés una planta y sabés que hay alguna persona que está con alguna situación, que no la está pasando bien y le podés dar una mano haciéndole un aceite o regalándole unos cogollos, lo vas a hacer, probablemente lo, lo hagas y si no lo hicieron... Es una recomendación, obviamente, cada uno hace lo que quiere, pero la verdad es que es algo lindo también para experimentar esa posibilidad de poder ayudar a otros mediante el, el cultivo solidario. Eh, en materia de... de de salud mental también hay un cambio inmenso en la posición subjetiva las personas pasan de estar agachando la cabeza en un sistema de salud que no los respeta a participar activamente de cultivar sus plantas y eso me parece que es una maravilla como les decía también la incorporación de, de la conexión con la naturaleza con los tiempos de la naturaleza también es una maravilla y esta cuestión de que se abre una, una nueva posibilidad terapéutica que no es para nada menor esto, de, esto lo dicen algunos de mis pacientes, eh, les voy a leer una, una de las frases. Eh, a mí el cultivar me da la posibilidad de participar activamente en mi tratamiento a todos los niveles, no solo el psiquiátrico sino también el físico y el no tan mentado aspecto que es el del espíritu, esto lo dice una persona que durante años padeció el modelo médico hegemónico, tratamientos con antipsicóticos que lo han hecho pelota, internaciones involuntarias y que realmente hable de la participación activa en su tratamiento, a mí me parece que es una maravilla eh, esto, eh, esta es Fer, que está sentada allá atrás con Julie que es una historia maravillosa, mañana se las, se las va a contar ella, eh, pero que me parece que es una historia plena de amor, autonomía y bienestar, ¿no? Donde hay una conexión profunda y honesta con la Tierra. Y, y me parece que eso también es salud, ¿no? Conozco cientos de casos como los de Fer, a los que, a, a los que el cannabis les, les cambió la vida. Me parece que ese cambio también es salud, que no podemos solamente hablar de la cuestión molecular o la cuestión farmacológica, hay una cuestión que excede a lo molecular, o lo, que, que lo integra, sí, obvio, buenísimo que lo integre, pero que lo excede y que también forma parte. Eh, bueno, y para terminar, les quiero leer esta frase que es de, de, de Bakunin, el padre del anarquismo, eh, y dice... Al buscar lo imposible, el hombre siempre ha realizado y reconocido lo posible. Y aquellos que sabiamente se han limitado a lo que creían posible, jamás han dado un solo paso adelante. Millón de veces, millones, millones, millones de veces nos dijeron que éramos unos utópicos, que éramos unos románticos, que nos estábamos planteando cosas imposibles. Pero en el día a día las vamos haciendo. Así que bueno, eso es todo. Ahí tienen mi mail y nada, cualquier cosa estamos en contacto. Gracias. ¿Alguien quiere aprovechar para hacerme alguna pregunta? El micrófono, si la escuchan así, no sé si lo han leído. Que eh, se puso un trabajo que se hizo en Bahía Blanca con Cedronal sobre consumo problemático. Lemático. Y los números que presentaron acá se hizo la presentación en la municipalidad. Eh, no fueron los que después salieron en el diario. En el diario se habló del consumo de marihuana y de cocaína cuando lo que se lleva todo a la cabeza es el alcohol. Lo que pasa es que el alcohol en primer lugar y el tabaco en segundo lugar, pero con cifras de 70 y pico por ciento contra un 7% de marihuana y 1.6% de cocaína en toda la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, como muchas veces también los medios utilizan, porque se habla de cannabis y todo, hay como una mala prensa sobre la utilización de cannabis con los consumos y no sobre los usos terapéuticos. Y la realidad es que nuestro problema en salud pública es el alcohol hoy en día, que viene eh, también unido al tema de suicidio, que también se hizo una jornada esta semana. El alcohol tiene una industria gigante desarrollada atrás. Yo me acuerdo hace unos años había una publicidad, que no sé si seguirá estando, pero me acuerdo cuando salió, que era de un vino, no me acuerdo no me acuerdo la empresa, pero era un vino que se llamaba Paz. Y que la publicidad era un tipo andando en moto, al lado de una botella de vino que era Paz. Que, que, como, no, no, o sea, realmente no salvo, no sé, que quieran que la gente se muera, no sé, viste, como bueno, por ahí la paz asociada, a, no sé. Eh, y en ese momento, sí, claro, claro, tal cual, y en ese momento yo estaba en un grupo que éramos bastante, era un grupo de psiquiatras que trabajábamos mucho la cuestión de los medios y esto y aquello, y entonces salimos a hacer un quilombo, como cómo puede ser y demás. Y la verdad es que no fue posible que las denuncias que nosotros hacíamos trasciendan. Y era por una cuestión de seguridad nuestra también. Digo, hay como toda una cuestión que defiende. De hecho, en, no hace mucho también pasó que había carteles en, en Capital, había un montón de carteles defendiendo la industria del vino que decían como, el vino es parte de nuestra cultura, ¿no? Como como no me acuerdo, creo que tenía que ver también con la cuestión de las publicidades de la industria del alcohol. Entonces, hay ahí hay ahí tanto poder y tanto dinero que es parte de lo que hay que desarticular también, ¿no? Bueno, de... Eso, eso, eh, eso. Y esta, había un gaucho con un vino, el vino, la bebida nacional... Sí, todo bien con la bebida nacional, pero ¿se mueren cuántas personas? Como, Oh, bueno, está bien, listo, si esto si esto es la bebida nacional y aceptás eso, ¿por qué haces tanto quilombo por esto otro? O sea, ¿Cómo puede ser que salgan esas publicidades y que no podamos implementar que en las fiestas electrónicas se midan las, se midan las pastillas antes de que los tomen los pibes? Es como una cosa... Ni hablar, de la de su de que... ni hablar. Ni hablar. Pero es un cambio de paradigma que hay que, que empieza con nosotros en el mundo de salud. Eh, cualquiera de nosotros ha ah, aceptado un ansiolítico para gente que para poder dormir. Y la verdad es que está mal, y nosotros sabemos que está mal. Y 70% de la población debe usar ansiolíticos. Y no duerme, porque no es el efecto que, que uno desea, pero está acostumbrado porque se lo dijo el vecino, porque se lo dijo el otro, porque a mí me hace bien, y la plasma hace barro, entonces. Va la, va la secretaria y copia receta y, y si vos empezás a hablar el tema, yo le comentaba a Marisol yo hice un curso de, de usos terapéuticos de la, del cannabis de Femeba y yo estoy dentro de un círculo de Femeba y los mismos médicos son los que oh, pero el cannabis, ¿a vos te parece? ¿y cómo? ¿y qué se va a implementar? ¿y cómo está? y, y no, y no te acostumbras y nosotros mismos somos los que por ahí eh, no nos planteamos y no damos a conocer la realidad tal cual es Creo que el cambio de paradigma tiene que empezar por nosotros primero. Porque cualquiera de nosotros ha fumado, qué sé yo, yo en la facultad me pongo un porro y he fumado y no soy una adicta y no me pasó nada. Eh, mi hermano tiene plantas, o sea, es algo, en, en cualquier estudiante en La Plata, por ahí acá no sé tanto, pero cualquier estudiante en La Plata tiene sus plantitas y las consume y es algo que es mm, natural. No por esto vamos a decir, no... Pero me parece que hay, que hay que ir cintureando para lograr un cambio, si no vamos a estar siempre en el mismo lugar. Sabemos lo que son las previas. Las previas es una botella o dos botellas de vodka, cada cuatro o cinco chicos, mezclado con un poquito de juguito, y con ese estado de semiconciencia es como se divierten. Ahora, no es mucho más sano, lo sostengo yo, que se fume un porro, con las contraindicaciones del porro, ya que no es más difícil que tengan un vaporizador, que irse borracho por vodka. ¿Y qué la que todo el mundo decía ¿no? <risa> con el cannabis porque tengo primero tengo muchos años segundo tengo una escoliosis tercero tengo pinchamientos dos a nivel de vertebral dos a nivel cervical y estando en el bolsón en febrero del año pasado en la feria no sé quiénes conocen la feria del bolsón es una cosa hermosa eh, me acerco a una señora y le digo tenés cannabis no sin ningún compromiso soy médica me dice sí entonces empecé a tomar el cannabis con mi estómago hecho pelota, porque tenía una gastrite, y este, empecé a ver los efectos que tenían, que me eh, posibilitaron dejar el bastón, me posibilitaron caminar lo que quiero, me posibilitaron de trabajar, sigo trabajando como, como médica. Entonces empecé a interiorizarme en todo lo que pasaba. Bueno, eh, cultivé... Y se me ocurrió, gente. Yo un día hablando con mi nieto, tengo este, mi ya en la universidad, me empiezan a hablar de lo que goza, de la merca que le ponen a la marihuana prensada. Y dice, abuela, eso es una porquería, porque realmente cuando conseguimos a alguien que nos venda un cogollo, no tiene ninguno de los efectos. Entonces dije, bueno, ya que cultivo para el dolor. Cultivé también cannabis para mi nieto Por eso... <risa> Porque se puede, porque no es dañino, porque nos ayuda a todos a, a, a vivir de otra manera, a que un nieto pueda compartir tiempo con su abuela sin restricciones, ¿sí? sin preconceptos. De esto habla la agrupación una vez al mes con 300 socios. ¿sí? Esto es lo que promovemos y lo que intentamos desparramar, eh, de que tiene que haber un cambio cultural, de que las cosas no son como nos dicen que son, para poder vendernos lo que a ellos les interesa que nosotros consumamos, ¿sí? Eh, hay médicos acá que lo saben mucho mejor que yo. Hay mucha gente que toma clonazepam que podría fumar marihuana y esto es una realidad, sin todos los efectos adversos de, de las costumbres que producen los medicamentos. Entonces, hay, hay, hay gente que se está enfermando por tener algo que de repente resulta un bien material para un montón de gente. Entonces, hay que, hay que empezar a, a medir realmente quiénes están enfermos y de qué estamos enfermos y cuáles son las soluciones que nos acerquen un poco más a seguir en la sociedad, a hacer funcionar a la sociedad, a no andar dopados y ese tipo de cosas. En este caso, bueno, Marisol lo, sabe, Marisol lo sabe muy bien, Celeste lo sabe muy bien. Y bueno, el sentimiento realmente de la agrupación y de todas las señoras que nos acompañan, es ese, eh, que, que es, es posible que la familia eh, funcione con el cannabis, o no por el cannabis, que incluya el cannabis, que es transversal a todas las edades. Yo soy Ana María Fastecas, presidente de Cannabis Medicinal Tandil. Y hablábamos con Celeste esto, ¿no? de la conexión amorosa con la planta. Eh, estar en contacto con el cannabis es mucho más que una gota. Nosotros hemos visto cosas increíbles como de la señora que acaba de hablar, a ni nietos, que se, no niños, nietos que se acercan con sus, con sus abuelos, padres con sus hijos. Nuestra agrupación está formada mayoritariamente por mujeres de eh, más de 60 años. Eso le dio una identidad muy fuerte. Canadis Medicinal Tandil trabaja acompañado por la Universidad Nacional del Centro, con todas sus facultades, Azul y Olavarría. Y también trabajamos con el municipio de Tandil, con el Sistema Integrado de Salud. Nuestras capacitaciones para médicos se hacen en el Zoom del Hospital de Niños. También nos acompaña la Asociación de Abogados que puso dos abogados gratuitamente a nuestra disposición y con el Colegio de Abogados de la Departamental Azul, con los que acabamos de hacer un, dos eventos, dos jornadas, eh, hace un, menos de un mes que estuvo Carlos Magdalena, directamente el Colegio de Abogados se encargó de armar la, la jornada. Todo este acompañamiento ha hecho un crecimiento increíble, nosotros somos hijos directos de cannabis medicinal Bahía Blanca. Cuando lo conocimos a ellos, o sea, yo los conocí por mi, por mi diagnóstico y luego se forma nuestra agrupación. Hoy hay, en Tandil hay 150 médicos acompañando a los pacientes. 150. No son sí. Más 100 de la provincia de Buenos Aires, incluidos dos de los oncólogos más famosos de Capital, que los mandan a conectarse con nosotros. En Tandil hay más de 2.000 personas cultivando. Nosotros tenemos tres reuniones mensuales. Una es informativa en la universidad. La segunda es el encuentro, de, o sea, el primer sábado de cada mes. El segundo sábado de cada mes, de todos los meses del año, menos en enero, es la, la el encuentro de usuarios. Y el tercer sábado es el de autocultivo. Si ustedes ven nuestras fotos, van a ver que es la mayoría, son señoras grandes, tenemos cultivadoras de 92 años. <risa> bueno, pero por ahí no van a venir y está bueno porque ellos son... Este, y bueno, mañana van a ver el video institucional y esa, esa trayectoria está volcada en esas fotos que ustedes van a ver si vienen mañana, porque realmente es un trabajo que uno... Yo no lo puedo creer, porque a los 60 años no, no había ni dicho la palabra marihuana. O sea que esto fue evolucionando con un acompañamiento no solamente institucional, sino ciudadano, donde eh, Canarias Medicinal Tandil es querido y respetado por todo el mundo, todo el mundo sabe quiénes somos, qué hacemos, dónde están las, o sea, nuestros talleres de cultivo con las plantas, así que bueno, y que esto... Que lo vuelvo a recalcar, el tema de la mirada amorosa de la planta creo que es fundamental, ¿no, Fernanda? Es esta conexión. Quienes cultivamos alguna vez, jamás podríamos dejar de hacerlo. Yo, por ejemplo, hace 10 meses que no, no tomo, pero jamás podría dejar de cultivar. Necesito verla, necesito conectarme. Sé que esa planta. Es una posibilidad, una esperanza de una calidad de vida mejor, no solamente para, para el paciente, sino para la familia, porque todos los que hemos estado enfermos o tenemos a alguien que amamos que tiene un problema de salud, sabemos lo que se transforma, la cómo transforma esta familia. Así que, bueno, mañana vamos a estar con Fernanda, las invitamos para saber más. <risa> Gracias.